Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que me estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy voy a presentaros un método nuevecito que estoy probando con bastante éxito con el cual podéis generar hasta 200 dólares al día con tráfico único de pago. Es de pago, pero es baratito. A mí me está funcionando muy bien, así que espero que a vosotros os funcione igual de bien. Atentos, público anglo. No es para público hispano, esto es para público anglo. Os voy a mostrar la fuente de tráfico, la oferta que estoy trabajando y cómo la estoy trabajando paso a paso. No te pierdas nada del vídeo para que tú puedas seguirlo, duplicarlo y hacer tus propias campañas tan pronto como acabes de ver este vídeo. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque este vídeo te va a gustar con toda seguridad y sobre todo a que lo guardes. Guarda este vídeo en tu lista de reproducción favorita, pon ahí en tu lista métodos de ganar dinero con Betty Romerito o Gana dinero con Betty Romerito y guárdate este vídeo para que tú lo puedas volver a ver las veces que sea necesario.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 buscar nuestra oferta en mi caso yo me fui al mayor marketplace de productos digitales en el público anglo y esto es clickbank vamos a ir a clickbank esto es clickbank nosotros vamos a ir directamente a donde dice affiliates le vamos a dar clic en affiliates Viene aquí productos de calidad, altas conversiones, pagos rápidos, bienvenido a tal, bla, bla, bla. Tú simplemente vas a dar clic a, a Start Here. Te van a poner una encuesta. La vas respondiendo. No es difícil, soy nuevo en esto, quiero promover Clickbank. Tengo un producto, solo creo mi nickname. Vamos a dar aquí. I want to promote Clickbank products as an affiliate. Eh, fabuloso, suena bien. Tienes experiencia promocionando, puedes decirle que no, que sí, que sí. Por ejemplo, esta, si estabas en Hotmart o no. He hecho más de tanto, menos de tanto, pues hay menos de 50.000. ¿Qué tipo de producto quieres promover? Aquí le pones el nicho que tú quieras. En mi caso, pues yo estoy en este, en el e-business. ¿Cómo vamos a promoverlo? Tengo una, una lista de emails. Puedo gastar esto dinero o tengo estas visitas en mi sitio en orgánico. Tengo tantos seguidores en social media o ninguna de estas. Tú le pones lo que tú quieras. Por ejemplo, yo le voy a poner que puedo eh, gastar ese dinero. Okay. El país del cual eres. La tu mayor motivación para estar aquí en el marketing de afinalos. Ganar dinero, desde luego. Que, ¿Cuál es tu tráfico actual o tu audiencia para promover? Eh, ¿Tengo traffic sources diferentes o no tengo? Ah, vamos a decirle que sí. El plan que tienes para generar tráfico. Le voy a poner y vamos a ponerle para ir rápido. Esta, por ejemplo. Y como hice de Clickbank, pues voy a poner a friend of mine, un amigo mío. Ok, y a ver si ya nos dejan. Bueno, sí, aquí ya nos piden el email para que nos den de alta y se acabó. Yo no lo voy a hacer porque ya estoy y me voy a ir a mi cuenta. Esta es mi cuenta de Clickbank. Vamos a ir directamente al Marketplace. Vamos, clic en el Marketplace. Y en mi caso, la oferta que estoy promocionando y que me parece bastante estupenda, bastante buena, está dentro de e-business and e-marketing. Le damos clic aquí. Aparecen aquí, ves, Lip chat Jobs, write up Reviews, en fin. Yo me voy a ir directamente a la que estoy promocionando y es esta. Vamos a darle a Search y le voy a poner Jobs Online. Y aquí viene Word at Home Online Jobs, Work from Home, viene el Score el promedio de, de conversiones, lo que tienes oferta y por último llegamos a Paid Online Reading Jobs. Get Paid To Simply Writing Jobs Online. Esta es la que yo estoy promoviendo. Mira qué numerazos. 6414 de Gravity Score. Conversión inicial 599. Y recurring. A mí lo que me encanta es el recurring billing Si estás oyendo un ruido de fondo... Es que tengo un cachorrito de perro y me encanta jugar con los juguetes por ahí. Y de pronto hace ruido. Bueno, seguimos. El average de conversión, o sea, el promedio de conversiones es de 119 dólares. Buenísimo. Viene aquí una oferta de un dólar de prueba. Que da grandes reveals. Tiene gran demanda para en el nicho de hacer dinero online en el trabajo de Reading Jobs, tiene Affiliate Managers dedicados, Bonuses, Commission Bumps, Landing Page personalizadas, está geotargetizada y nos pueden ayudar a hacer conversiones. Bueno, esta es la que yo voy a, eleg voy a elegir, la que estoy corriendo, y aquí dice Affiliate Page. Podemos darle a promover directamente o Affiliate Page, pero vamos a dar a Affiliate Page para que tú veas exactamente, lo voy a abrir en un new tab, ¿Qué es lo bueno de esta oferta y por qué la estoy corriendo yo? Aquí tenemos la página del afiliado, es decir, la nuestra. Y dice que podemos darle un opt-in para recibir inmediatamente 10% más en nuestras comisiones. Lo hacemos, yo ya lo hice, así que no lo voy a hacer otra vez. Y ya está, le damos a Join Now. Es Paid Online Writing Jobs. Writing Jobs is a quite possibly the online job market. I'm paid online meeting jobs, el programa de afiliados más rentable y es tiempo para que empieces a trabajar. Nos dice que nos podemos ganar hasta 75% de, comisi de comisiones y además que el promedio es de 100 dólares por venta y que eso está verificado en el Marketplace de Clickbank. Tiene montones de cosas para ayudarnos a nosotros como afiliados. upsell follow Labs, upsell Flow, HopLinks, Pixel trackings, email sweeps, banners, imágenes de producto, más ofertas, demográfico. Esto lo vamos a necesitar ahora mismo. PPC Ads lo vamos a necesitar. Short Ads, vídeos, imágenes para Facebook. Está súper bien. Está re, realmente bien para que nosotros podamos promoverla. Vale, Entonces, como esta es la oferta que yo he decidido que voy a trabajar, el embudo de ventas es tremendo, está muy, muy bien. Listo para promover, aquí están los links Dice que seleccione mi landing Puede ser esta, Job Landing Page O bien Instant Apply Yo voy a usar el de Instant Apply Y luego no hay variaciones de esta Le voy a poner mi afiliado Que es este, que es 99 El Tracking ID Y yo le voy a poner mi fuente de tráfico Que ahora la vamos a ver en un momento Ahí y generamos el hoplink, este es mi hoplink, lo voy a copiar, copy link, me lo voy a poner en un blog de notas, aquí me lo pongo, mi hoplink, ahí está mi hoplink, puedo acortarlo si quiero, ahora mismo no me hace falta cortarlo. así que lo voy a dejar así, y ya tengo esta parte, mira, viene pixel taking, si tú quieres, si tú quieres, puedes poner, tu pixel de Facebook, de Google, lo que tú quieras. Aquí te ponen cómo hacerlo, está en tutorial completito, que no lo voy a hacer ahora mismo porque no, no voy a correr tráfico con nada que lleva pixel, así que lo voy a dejar, pero es bueno que sepas que tú puedes poner el pixel y no esperar a que tu pixel, el tuyo personal con tu landing, empiece a generar visitas. Si ¿Sí se ve aquí, dice, no hace falta que pierdas tiempo esperando por el pixel para que arranque en o que tengas problemas si no lo hace. Y luego vienen todos los, re los recursos, los emails, bla, bla, bla. Pero yo me voy a ir directamente a dos cosas. Necesito unas imágenes y necesito la demografía y los PPCAs. Me voy a los banners, clic. Mira qué banners tan bonitos. Recibe pagos simplemente por hacer escrituras online. 25 por hora. Eso este es en amarillo que se ve bonito. Este es muy chulo. En azul, 35 por hora. Está súper bien. Por, por Research and Write Blog Post. Eso este es para blogs, 35. Este, este otro está muy bien por hacer simples trabajos o sencillos. Este otro también para hacer trabajos online. Esta la voy a descargar. ¿Ves? Aquí dice Banner Package for Click here to download. Lo voy a bajar. Ya me está descargando. Y luego vienen las imágenes para Facebook. No quiero imágenes para Facebook. Pero, por ejemplo, sí que voy a bajar esta. Le voy a dar botón derecho y guardar imagen como. Y ya que me la guarde. Y además, te dan las short copies. Que está súper bien. Mira, por ejemplo, aquí. Post de blogs a 35 por hora. Estamos actualmente contratando nuevos escritores para nuestra plataforma y pueden empezar a ganar 35 por hora, bla, bla, bla y vienen nuestros links de afiliados y el landing page si te fijas esta es la paid online reading jobs esta, así que esta es para pay, para pay aquí hay más, el, el short copy, ves paid online, otro short copy Escri esta es buenísima, escribe post en foros a 20 por post, está súper bien y la landing es la de Paid Online Writing Jobs. Luego está otra. Mira qué buena esta. Escribe listings en eBay. El short copy. Lo mismo. ¿Hacia dónde la lleva? Al Paid Online Writing Jobs. Que es la genérica. Y luego vienen los, las imágenes del producto. Tienen vídeos. Que están muy bien. Y las short ads. Mira las short ads. Y están muy bien. Escribe post para blogs. 35 por hora. Y mira el short ads. Twitter, 15 por tweet, quieres usar Twitter, bla, bla, bla. Eh, mira, este es muy bueno también. Modera comentarios en Facebook de 30 a 40 dólares por hora. Luego vienen los PPC Ads, vienen las, las keywords sugeridas y los ejemplos. Mira, gana hasta 316 diarios. Escribiendo tanto. Posiciones disponibles. Estamos contratando. Buscas un trabajo, posiciones disponibles y en fin. Y por último vienen las demográficas, que eso lo vamos a ver más adelante De momento vamos a hacer una landing page para esta y vamos a usar para eso System.io. System.io, que es esta página, es gratis. ¿Ves? Empieza gratis. No te van a cobrar nada. Tú simplemente le das clic aquí, le das tu correo electrónico y se acabó. Cuando lo confirmes, estás dentro. No necesitas tarjeta de crédito, no necesitas método de pago, no necesitas absolutamente nada. Empiezas y eso es todo. Es una plataforma súper completa, muy sencilla de trabajar y que te va a permitir hacer landings rápido, fácil y sin sufrimiento. Yo ya estoy y voy a ir a mi cuenta gratuita para que veas que con la cuenta gratuita es suficiente para empezar a trabajar. Antes de avanzar, Aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces para que tú no tengas que estar sufriendo por nada. Y te suscribas rápidamente a estas páginas porque la verdad merecen la pena. Bueno, me voy a mi cuenta de System. Esto es System o Systeme. Si te fijas aquí es el panel de control. Yo no tengo nada porque es mi, mi cuenta gratuita para hacer demos. Así que no tengo absolutamente nada. Y me voy aquí a donde dice menú. Le voy a dar a donde dice túneles. Y en túneles voy a hacer uno nuevo. La versión gratuita te deja hacer hasta tres embudos. Yo tengo uno y dos. Y vamos por el tercero. Le voy a dar a crear. Le voy a poner aquí Jobs Online. Y voy a ponerle un personalizado. Clic. Dólares. Aunque no hace falta porque no vamos a vender nada. Vamos a darle crear. Sin más. Y ya está aquí. Dice crear una etapa nueva. Le voy a dar clic a una etapa nueva. Y esa etapa le voy a poner también Jobs Online. Y el tipo de etapa va a ser una página de ventas. Aquí, página de ventas. Guardo. Tengo un montón de plantillas listas para trabajar para mi página de ventas. Como ahora mismo quiero ir rápido, voy a usar esta. Le voy a dar a seleccionar sin más. Ni siquiera le voy a dar a ver, le voy a dar a seleccionar. ¿Ves? Y le voy a dar aquí en este botoncito que dice editar página. Y le doy a editar, clic. Ya está la página aquí, preparada, lista para que yo le meta la información. Vale, esto es lo primero que voy a modificar. Dice la mejor manera de crear una página de captura, pero esto no lo quiero. Voy a poner algo de lo que me están sugiriendo ellos. Por ejemplo, looking for a job, le voy a dar control C, me voy a ir a mi editor, le voy a dar tres clics, lo voy a pegar y le voy a poner aquí for an online job. Eso es lo que yo quiero Voy a seleccionarlo Y voy a cambiarle la fuente Me voy aquí a donde dice tipo de fuente Voy a dar clic Y le voy a decir eh, Fuentes de Google Y aquí voy a buscar una que se llama Acme ¿Ves? Acme Mira, es bonita, ahí está Y le voy a poner aquí Online Job en otro color Para que se vea más atractiva Le doy aquí a este botoncito Y voy a poner por ejemplo Que sea rojo Ahí está. Bueno, no, naranja. Así. Bonita. En esta parte voy a quitar el vídeo. ¿Ves aquí donde está el botecito de basura? Le doy clic. Fuera. Y voy a poner una imagen. Y para meter la imagen me voy a ir aquí. Me voy hacia atrás. A donde dice imagen. ¿Ves? En donde dice multimedia. Cojo esta imagen. La arrastro. La pongo ahí. Y le doy clic a la espita. Y aquí donde dice imagen le doy clic hasta aquí. Y simplemente la cargo. Y voy a cargar esta imagen. Ya la tengo. Le doy a agregar. Mira qué bonita es. Looking for an online job. Paid online jobs. Get by to simple greeting jobs online. Get instant access now. Bueno, pues ya está todo lo demás. Me sobra. Lo que quiera quitar le doy al botecito de basura. Y se va fuera. Fuera. Ya está ahí. Esto lo puedo dejar. Ya estamos. Looking for an online job. Eh, paid online writing jobs, get by to do simple writing jobs online, get, get instant access now. Listo, ya la tengo. Y vamos a darle clic aquí y aquí vamos a poner abrir un URL. Cuando le den clic a la imagen van a abrir un, un URL. ¿Qué URL? Mi enlace de afiliado, lo de control C, me voy aquí y le doy control V. Listo, ya está. ¿Puedo arreglarla? Sí, puedo arreglarla. Puedo ponerla más bonita. Por ejemplo, poner otro botón aquí. Me voy aquí hacia abajo. Le voy a poner otro botón. Ahí. Y este botón va a decir, por ejemplo, ¿ves que dice enviar formulario a la siguiente etapa? Pues no. Le voy a dar abrir una URL. Le pongo la misma que es mi enlace de afiliado. Que lo abra en la misma ventana. Y vamos a decirle eh, en la parte de abajo donde dice here. Clic aquí, clic aquí. Voy a ponerle to new, to today. Esto, así. Hay un montón de iconos que le puedo poner. Le voy a poner la letra más grande, a 24, por ejemplo, 26. Subtexto, vamos a quitarlo, así. Y vamos a buscar un iconito, ¿ves? Eh, iconos, este es antes del texto y después del texto. Le voy a poner después del texto. Mira todos los que tienes. Yo voy a buscar uno que sea adecuado, una flechita o una mano mira que bonitos o un billetito también puede ser voy a ponerle esta el doble botón de chevron súper Su bonito y esta, este color del botón lo voy a cambiar y lo voy a poner en un tono naranja no lo hemos visto pero nuestra demografía son chicas así que vamos a poner colores que no sean tan agresivos ves aquí viene el color de fondo y vamos a poner un azul Pero un azul más, más llamativo Ese por ejemplo Ahí Listo, tiene los, las puntas redondeadas Esto que está en español lo quitamos fuera. Y esto voy a ponerle otro texto También muy atractivo Me voy nuevamente aquí y vamos a buscar Por ejemplo Esta por ejemplo Copio Me voy a mi System Lo pego Online Job, si se me fue el color lo vuelvo a poner Naranja Listo. No tiene ningún, ni, ningún número, así que lo vamos a poner por aquí, en la parte de abajo, en el botón, en lugar de estar your, your new job today, vamos a ponerle algún numeral, por ejemplo, el up to this, ahí, control c, me control c, voy aquí y modifico este botón, donde está el texto, así. Ah, mira qué bonito. Genial. Fantástico. Ahora me gusta más. Este también ya está que vayan a la página. Listo. Guardamos. Y ya tenemos nuestra página. Me salgo. Vamos a verla. Bonita. Mira, qué bonita es. Listo. Ya está. Me aseguro que se vea bien en los dispositivos móviles. Para eso me voy nuevamente a editar. Y voy a buscar el iconito de aquí abajo. ¿Ves? Aquí viene de esto. Y aquí móvil. Te voy a dar clic. Míralo. Genial, sin problemas, muy bien, le doy clic, me vuelvo a salir y me copio esta página, ¿Ves? le voy a dar clic aquí y la pongo también en mi blog de notas. Y aquí viene landing page, esta landing page es para promover, puedo cambiar esto, esto de aquí ves, para que sea más atractivo y lo voy a modificar y aquí le voy a poner jobs online. Y lo guardo. Y lo copio. Y me vengo. Y lo modifico. Listo. Jobs online. Genial. Y nos vamos a ir a la fuente de tráfico. Ya tenemos todo y falta la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es esta que te voy a presentar. Esta que se llama SMM Follows, smmfollows. smmfollows.com No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Y así tú no vas a tener ningún problema. Y dice que es el Cheapest SMM Panel. El SMM Panel que tú necesitas. Tiene todo lo que es Social Media. SMM significa Social Media. Panel. Y vienen todas estas opciones para Social Media. Todo lo que sea Social Media, ellos lo van a gestionar. Voy a darle. Le voy a dar a Sign Up para suscribirme. Y veas lo sencillo que es el proceso. Username. Le de un medito. Nombre. Betty, last name, Romerito, email, Betty Romerito, todo lo que sea Betty Romerito, yo lo tengo ahí. He puesto el corporativo, así que Skype, y voy a poner mi marketing, mi Skype, marketing.team, el password. Lo pongo, confirmo mi password, le digo que no soy un robot, le digo que he leído y estoy de acuerdo con los términos de servicio, aunque no lo haya hecho, y le doy a sign up, y dice que tengo un bonus de 48 horas hasta las 4 de la tarde del 14 de mayo de, con GMT Time. Vale, genial, listo, tengo que confirmar mi email, lo voy a confirmar. Me ha llegado el correo. Voy a confirmarlo. Listo. Ya estamos. Esta es la interfase. Está todo muy bien. Y lo único que tengo que hacer es hacer una nueva orden. Tienen aquí varias cosas que no vamos a verlas a fondo. Simplemente quiero que veas cómo se hace una nueva orden. Le voy a dar aquí a nueva orden. ¿Ves? New Order. Y lo que tengo que elegir es la categoría. Lo primero es la categoría y después el servicio. Categoría. Mira todo lo que tienen. Verificación de servicios de verificación de Instagram, paquetes de Spotify, YouTube, NFA, Crypto Services. Twitter. Yo me voy hasta el final. Mira todos los servicios que tienen. Un montón, un montonazo de servicios, un montón, un montón. Y me voy aquí y dice website traffic by referido desde Marruecos, Turquía, Corea del Sur, Indonesia, Singapur, Taiwán, Tailandia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo me voy a buscar a Estados Unidos, ves? De Estados Unidos. Y luego el servicio. ¿Qué quiero? Ya sé que voy a recibir gente de Estados Unidos. ¿Pero qué quiero? Pues entonces yo aquí me voy a ir a elegir. ¿De dónde lo quiero? TikTok, Kickstarter, LinkedIn, Fiverr, Yahoo, Wiki, Viki, eh, Bloggers, YouTube, de Reddit, de Twitter. ¿De dónde quiero que me llegue esta gente? En mi caso lo voy a poner desde, desde LinkedIn. Porque es gente que en principio puede buscar trabajo. Luego viene la cantidad. ¿Cuántos quiero? Vamos a suponer que yo quiero 10.000 visitas. ¿Ves? Yo le he pedido visitas desde, desde LinkedIn de Estados Unidos. Y le pongo 10.000 visitas. ¿Cuánto me cuestan 10.000 visitas? 4 dólares con 70. Baratito. ¿A qué enlace? Pues a mi enlace. Este. Control C. Me voy a la fuente de tráfico y se lo doy. Listo, ya lo tengo todo listo. Aquí me dice que la, la calidad es real y tráfico único. Empieza entre las 0 y las 12 horas de que lo compre, hasta 10.000 al día. Sesiones de 40 a 60 segundos por visita, mínimo 500, máximo un millón. El enlace es la full website URL, esta que yo he puesto. De stock traffic, atentos, de stock traffic. Me voy ahora mismo aquí a donde dice. Demografía: mujeres, mayores de 35 años. Tablet de mayor, donde mayor convierten. Desktop medio y móviles es la tasa de conversión más baja que tienen, 50% menor que las de tablet, pero también está funcionando. Entonces, como es desktop, a mí no me importa, las quiero de desktop. Y los países que más convierten son Estados Unidos, Australia, Canadá, UK. Croacia e Italia, podemos irnos a Croacia o a Italia, en mi caso Estados Unidos, vuelvo aquí, eh, que tiene muy poco ratio de rebote, que puedo usar BySleep para traquear eh, el tráfico del desktop 90%, móvil 10%, perfecto, me pone que ni adulto, ni drogas, ni otros websites dañinos están permitidos, que no haga órdenes para el mismo enlace varias veces, que tengo que esperar a que la primera orden se me complete. Y entonces puedo volver a comprar. Bueno, ya está. Le voy a dar clic a Submit. Me va a pedir que haga el pago. ¿Ves? Not enough funds balance. Me voy a meterle dinero. Donde dice Add funds. Clic en Add funds. Y aquí es donde yo voy a meter el dinero. Estos son los métodos de pago con los bonus que tiene. Me dice que ahora aceptan directamente estas criptomonedas o estas transferencias. Yo no voy a usar esas. Y aquí dice que para estas el pago mínimo son de 10 dólares. Me voy a ir aquí y despliego lo que yo voy a usar. Puedo usar Credit Card o Debit Card con un 15% de bonus. Pay 15%, 15, 15, 15%. Así que voy a trabajar con tarjeta de crédito. La cantidad voy a poner 10 dólares y voy a recibir 11,50 y voy a pagar. Esto lo voy a rellenar, lo voy a tapar y luego continuaremos. Ya está hecho mi pago. Aquí está check history. Ya está mi, mi credit card, mi bonus. No me la ha guardado, así que voy a volver a hacerla. O sea, lo primero que tienes que hacer es meter dinero. Si no, no te guardará nada. Me voy hasta abajo, hasta abajo. Pongo el enlace, reviso que todo esté bien. Y hago mi pago. Submit. Listo. Tu orden ha sido recibida. Ya estamos. 10.000 visitas a 470 y mi balance me quedan 680 pues ya está vamos a, a esperar los resultados hoy ya hemos acabado de ver cómo podemos ganar hasta 200 dólares diarios con tráfico único de pago y baratito bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo que puedas ponerlo en práctica has visto que la fuente de tráfico es bastante baratita y que la oferta es buena Mírate primero que la oferta sea buena, si no, no te va a convertir y te vas a gastar tu dinero sin más. Además, con en mayo, las páginas te salen gratis, no tienes que pagar nada, ni dominio, ni hosting, ni nada. Puedes hacerlas ahí, has visto que es muy fácil, muy rápido y ya estarás listo para correr tus ofertas. ¡Marketer!